Sí, 15 de mayo, entrenamiento de ventas virtual. Por primera vez en la vida y gracias a la creación y la locura de mi equipo vamos a hacerlo virtual. Te lo prometo que ese día, durante las próximas 3 o 4 horas, vas a vivir algo espectacular. Si todavía no te has inscrito, no te preocupes. Uno de los entrenamientos más famosos que he tenido durante este tiempo, y digo más famosos porque es lo que más resultado da, es el tema de ventas. Me especializo en tres cosas, network marketing, ventas y ley de la atracción o leyes universales. Soy un experto en ello te va a ayudar a manifestar, pero el punto de este entrenamiento, el entrenamiento de ventas virtuales, sin importar el lugar del mundo donde estés, no importa en qué nación, país, el idioma dominante, ese día puedes conectarte, vamos a estar virtualmente por Zoom y vamos a entender el proceso de venta. Uno de los principales problemas de las personas es que no nos han enseñado a vender y si no nos han enseñado a vender, ¿qué pasa? ¿Quieres este celular? Pensamos que es la forma de ofrecer un producto y la verdad es que no. Recuerda que a la gente no le gusta que le vendan. a la gente ¿Qué pasa si tenemos un proceso estructurado, claro y definido para el cual puedas aplicar todos los santos días para generar un mayor valor en las personas y por ende más ventas? Es lo que te voy a enseñar. Durante las próximas 3 o 4 horas de ese día, 15 de mayo, estaremos conectados y te enseñaré el proceso de venta, los cimientos, las, la estructura de preventa y ya el proceso de venta. Y mi objetivo al final es que reduzcamos el tiempo de venta a 20 minutos y posterior a 7 minutos. Mi objetivo y yo sé que las personas que apliquen esta metodología pueden vender un producto, un servicio o una idea en tan solo 7 minutos. Mi pregunta para ti es, ¿estás listo realmente? Es un precio fantástico, habla con uno de mis asesores y nos vemos el 15 de mayo en Entrenamiento Virtual de ventas. mando un fuerte abrazo y te recuerdo que hoy es el mejor día de toda tu vida. ya